Amigos de TechCetera como pueden ver Tenemos acá en exclusiva El Realme 9i Y esta es la caja Muy tradicional con su color Amarillo Realme Y como podemos ver El 9i tiene un procesador Snapdragon 680 El cargador super rápido de 33 Vatios Dart Una batería de 5000 mAh Y una cámara Triple con un sensor principal de 50 megapíxeles, ayudado por la inteligencia artificial. Estamos hablando del de color azul Prisma. Y como podemos ver, se trata de un terminal de 6 GB de RAM y 128 GB de ROM. Do doble SIM, como podemos ver, doble abonado. Y vamos a ver qué es lo que hay dentro de la caja. Realme 9i Muy bien empacado Como siempre El color de Realme Este amarillo Y aquí parece estar Algo que nos encanta sí, Que la marca ha incluido hasta el momento Que es precisamente Ese bumper protector La llave para acceder a la sim Y documentación Que vamos a ver Aquí la vamos a abrir. Y viene en idioma local, lo cual es fantástico. Y aquí la podemos encontrar en otros idiomas. Bueno. Aquí lo que vamos a hacer es ir organizando un poco los contenidos de la caja. Listo, ya sabemos. Documentación. Llave de acceso a la SIM bumper y aquí tenemos el producto en un color muy hermoso azul prisma y fíjense la cámara triple posterior la cámara frontal tipo perforación en la parte lateral el botón de encendido que me imagino que también será sensor de huella y en los laterales subir y bajar el volumen y la entrada de la sim por ahora lo que vamos a hacer es acomodarlo fíjense ah, algo muy importante que me acabo de dar cuenta para todos los amantes de los audífonos alámbricos este todavía tiene la entrada y Además de la entrada 3.5, tenemos una entrada USB-C de carga rápida, lo cual es fantástico. Listo, y le terminamos de poner el bumper y vamos a ver qué otras sorpresas hay dentro de la caja. Aquí vamos a dejar todo muy bien organizado. Fíjense, el cargador DART. Como viene la versión de pruebas de Europa, aquí nos mandaron un adaptador y el cable de USB-A a, a USB-C. Estos son los contenidos de la caja del Realme 9i. Bueno, y una de las primeras cosas que se nota sobre el Realme 9i es que el diseño es muy atractivo. La parte de atrás, sus cámaras. Pese a que básicamente es plástico por detrás. Fíjense cómo refleja la luz. Es muy bonito. Eso realmente se destaca. Bueno, vamos a ponerle nuevamente el bumper. Que es muy importante que venga en la caja. Precisamente para proteger la inversión. Y aquí, como podemos ver. La pantalla se trata de un LCD de 6.6 pulgadas con resolución Full HD Plus y tasa de, ref de refresco de 90 Hz. A nivel de la protección, no es Gorilla Glass, sino es algo que se llama Dragon Tail Pro Grass, que básicamente es el competidor de Gorilla Glass. Ahora, si vamos a la configuración nos vamos a dar cuenta que efectivamente cuando vamos a cerca del teléfono encontramos que tiene 6 GB de RAM y tiene esto que ahora se está volviendo muy común la opción de usar la ROM hasta 5 GB para tener más RAM, para expandirla el procesador es un Qualcomm Snapdragon 680 de 8 núcleos, tiene 128 de ROM y algo que no es tan chévere es que viene con Android 11 en lugar de Android 12 entonces pues esperamos que realmente suba porque aquí hay una deuda de la marca con los usuarios dado que ya estamos en Android 12 y obviamente eh, esto ayuda a tener mejor rendimiento mejor capacidad y demás así que vamos a mirar si hay alguna actualización quien quita que Mientras nosotros estamos criticando esta llegue Pero al parecer no Al parecer no nos ha llegado ni el último parche de seguridad de febrero Ni la última versión de Android 12 Así que tendremos que ajustar A nivel de software podemos hablar de los gestos Fíjense que existen opciones de tocar la pantalla dos veces Para prenderla, dibujar la O, la B Algo muy parecido a lo que vimos precisamente en el Oppo Reno6 Light. Bueno, importante, hay que activar todo esto para poderlo usar, así que vamos a probarlo. La O. Ajá. Efectivamente me abrió la cámara. Muy bien. La B para prender la luz. Uh -huh. Que acá obviamente cuando enciendo, fíjense, ya se ha cerrado. Los dos toques para activar la pantalla. Sí, lo hace y vamos a ver qué otras opciones tiene por acá escondidas deslizar con tres dedos Ajá. para hacer la captura muy bien o mantener presionado con tres dedos para hacer la captura e inclusive acá me deja escoger qué tan larga es la captura lo cual es súper interesante otro de los temas importantes a tener en cuenta es la batería como pueden ver aquí está básicamente optimizada para que me dure un poco más de un día le puedo poner el modo de ahorro de energía precisamente para desactivar esas aplicaciones que están consumiendo más de lo que deberían y darme cuenta e inclusive aquí tengo varios modos el ultra para que me dé aún más tiempo obviamente aquí eh, pues voy a reducir el rendimiento de algunas cosas yo creo que lo voy a dejar por ahora en equilibrado, pero es bueno saber que existe esa opción, pese a que el Realme 9i tiene una batería muy grande de 5.000 mAh. Yo creería que a la gran mayoría de usuarios del común les va a durar más de un día sin tener que cargarlo, pero si se les olvida, eh, trae el cargador de 33 vatios, carga rápida, para lograr cargar bastante en cuestión de 50 minutos. A nivel de conectividad, como pueden ver por aquí, tenemos Bluetooth 5.0, NFC y tenemos eh, Wi-Fi AC. Lastimosamente no hay Wi-Fi 6, pero es común en esta gama del mercado, en la gama media de entrada, en la cual eh, hay que hacer algunos sacrificios a cargo de obtener un buen retorno de la inversión. A nivel de biométricos, como vemos acá, tenemos reconocimiento facial, el lector de huella lateral en la derecha y eh, la contraseña o el patrón para mantener el móvil bloqueado cuando no está precisamente a nuestro alcance. Generalmente los lectores nos preguntan cuánto pesa el Realme 9i o la terminal cuando se encuentra con el protector puesto, así que vamos a verlo. 213 gramos. Es un poco pesada, pero pese a eso es manejable, las dimensiones no están nada mal. Y eso que yo tengo manos pequeñas. A nivel de aplicaciones, debo decirles que no traía tanto bloatware o aplicaciones precargadas. Pero por ejemplo, como es común, Realme da algunas opciones como por ejemplo esta de la música y del video precisamente para ayudar a los usuarios con predeterminados que no vienen en Android ahora en el momento de intentar borrar estos precargados algunos se van a poder como por ejemplo Facebook pero otros que ya son del, del sistema seguramente no me van a dejar vamos a ver si este Realme me lo deja eliminar si, sí, si sí me lo deja desinstalar por ejemplo el de la música, no, fíjense ese, se queda y algunos otros, por ejemplo Quay, lo puedo eliminar sin ningún problema LinkedIn, también lo puedo eliminar, lo cual quiere decir, sí, hay, hay bloatware, indudablemente pero hay algunas cosas que se pueden quitar, otras no de resto yo he instalado juegos y demás, no, no crean que venía con todas estas aplicaciones Pero ya... ahora vamos a hacer la prueba del procesador, vamos a abrir un juego, por ejemplo a ver qué también se se comporta uh -huh. aquí entramos en el tradicional modo juego que tienen en donde puedo elegir una aplicación que pueda mandar mensajes mientras tanto si, si no puedo bloquear todos los mensajes, puedo eh, inclusive bloquear las llamadas, fíjense, rechazarlas las llamadas entrantes, las notificaciones también y puedo decir cómo aparecen, si aparecen eh, con opacidad, cuántas aparecen por pantalla y demás en el momento de jugar. Entonces fíjense, aquí ya nos va a pedir que instalemos otra parte del juego de Street Fighter que no hemos descargado, mientras tanto lo vamos a dejar y vamos a seguir abriendo aplicaciones solamente con la idea de probar el rendimiento del procesador a ver hasta qué punto empieza a colgarse o nos permite seguir Fíjense, aquí estamos dejando varios y varios abiertos y está respondiendo lo cual me parece fantástico no se ha colgado en lo más mínimo, hasta el momento. Uh -huh. Vamos a abrir otro más. Aquí ya empezó a demorarse un poco más. Pero igual lo hace, o sea, cumple. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fíjense, ahí ya. Realmente me tiene un poco sorprendido porque con algunos móviles de esta gama ya para este punto se empezaban a, a colgar pero fíjense que aquí está cargando y está cargando relativamente rápido inclusive estoy pudiendo abrir videos y otras cosas que normalmente cuando tengo tantas aplicaciones precargadas no me deja hacerlo Nótese, ahí abrí YouTube Music acá estoy abriendo el YouTube normal. Y lo hizo. O sea, el rendimiento no está nada mal. Este procesador es mucho más nuevo. Recuerden que estamos hablando precisamente de el Qualcomm Snapdragon 680 4G. Entonces, hasta ahora ha cumplido, no ha tenido problemas. Fíjense, está abriendo todo. Me está pidiendo los tradicionales permisos. Pero no se ha colgado, no ha dejado de, de cargar en lo más mínimo. Lo cual es una muy buena señal. Ahora, lo vamos a probar precisamente en los juegos para ver qué tal funciona. Porque fíjense. Una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ventanas. Y no se sintió colgado. Eso es una buena señal. Ahora sí vamos a ir a los huecas. Pueden ver la, la velocidad. No se siente latencia en general. y el rendimiento está bastante bien, las gráficas no se ven los pixeles Fíjense, así me acerque, está bastante bien y en este tipo de juegos donde se necesita que realmente la máquina responda el Real Mi 9i no nos está dejando colgados ¡Y lo logramos! Se logró la victoria Nótese, fue... No fue tan fácil, pero definitivamente Los tiempos de respuesta estuvieron bastante bien A nivel de audio, vamos a probarlo Bueno, y aquí lo tenemos Efectivamente por ejemplo, fíjense, pese a que estoy tapando el, el parlante de la derecha, tiene ese estéreo, o sea que es difícil encajonar el sonido. Vamos a ver un poco el ángulo de visión, no está mal. O sea que se puede compartir contenidos con algunos otros y ellos no solo pero van a escuchar el, sino que van a ver terrible, relativamente el, bien BGT, obviamente BGT, cabe aclarar que nada como ver totalmente de frente pero funciona bueno acabando el apartado de video no podemos hacer otra cosa es que pasar a las cámaras recordemos que se trata de una principal precisamente de 50 megapíxeles y dos que son tipo calcomanía una de profundidad de 2 y otra macro de 2. Pese a todo, hemos logrado sacarle provecho. Y con algo de paciencia, se han logrado fotos como estas. Que fíjense, no están nada mal. Ahora bien, algo que se puede percibir acá, es que efectivamente en video y a nivel de selfies también, le cuesta bastante al dispositivo y por eso o bien opaca al sujeto o aplana, fíjense, aplana los colores del fondo. Sobre todo cuando está a contraluz, el cielo se pierde totalmente. Ahora, vamos a hablar un poco de, del zoom. Aquí lo vemos. Después tenemos acá un zoom de 2X y otro de 5X. Que no está nada mal, pero tampoco está wow. Eso es lo que pasa un poco en esta gama del mercado. Que cumplen, pero no son tan sobresalientes. Ahora en la noche, como vamos a ver, le cuesta un poco. Y fíjense que empieza a aparecer el ruido cuando no hay buena luz. Acá también hay algo de ruido en el cielo y fíjense un poco en los bordes hay ruido aquí ni se diga le cuesta ese contraste de las luces acá está un poco mejor pero si vamos a ver la definición en estas áreas de la foto no está muy bien nótese esta es sin modo noche y esta es con modo noche, mejora un poco pero igual el contraste de las luces sigue siendo un poco difícil ahora cuando la iluminación es buena los resultados también mejoran bastante y nótese que le falta un poco a la estabilización porque se siente todavía ese movimiento que en algunos otros móviles de la gama hemos visto que mejora con una buena estabilización óptica. Acá las selfies, podemos ver que empieza a detallar un poco mejor que en el video. Fíjense que los bordes ya se ven más definidos y el cielo no se, no se ve tan quemado. nuevamente la contraluz, le, le cuesta un poco aquí quemó el cielo totalmente, y estos son los detalles del macro, por eso les decía que el macro no es tan potente como uno esperaría, porque inclusive le cuesta un poco definir nótese, aquí se ve pixelado y acá no alcanza a tomar el detalle, entonces esa eh, esa opción de macro no es tan buena acá sí logramos captar lujo de detalles pero esta es con la de super resolución donde se saca el mayor detalle de la cámara de 50 megapíxeles aquí por ejemplo tenemos otra opción de zoom sin zoom con zoom de 2x y con zoom de 10x te cuesta un poco pero seguramente los resultados para tomar fotos de vez en cuando no están nada mal o sea Funciona para las reuniones, funciona para precisamente los fotógrafos casuales que no son expertos. Ahora bien, el Realme 9i no deja de ser una buena opción, pero tenemos que recordar que es la gama media de entrada, entonces no podemos esperar milagros. El costo aproximadamente 260 dólares, no sabemos en cuánto va a llegar a Colombia, y creo que esa va a ser una variable fundamental para compararla con otras ofertas de su primo Oppo, inclusive de Xiaomi con su línea Redmi y, y algunos otros que están compitiendo por ese mismo rango de precio. Así las cosas para las personas o los usuarios del común que van a navegar, tomar una que otra foto de vez en cuando, nada profesional y a jugar también extemporáneamente, puede funcionar y seguramente la batería les va a rendir lo mismo el procesador que, como pueden ver, en esta reseña cumplió bastante e inclusive eh, nos sorprendió un poco. Ahora, si se trata de un fotógrafo profesional o avanzado, seguramente va a encontrar que las cámaras se quedan un poco cortas a nivel de, de lo que debería ser un móvil avanzado y también a nivel de videojuegos pues seguramente muchos de los entusiastas de los juegos triple A van a poder sentir que en algunos casos el procesador tiene un rendimiento desigual da en otros como que empieza a correr de manera lenta pero pues es común porque este procesador no es de juegos es un poco más para tareas del día a día y como vimos eh, abriendo muchas aplicaciones al tiempo funciona y no lo deja uno votado en lo más mínimo así que es una buena opción el real mi 9 para todos los que entienden lo que están comprando y no van a esperar milagros de esta gama del mercado